Casi todos hemos experimentado la correlación que hay entre la posición que ocupan nuestros alumnos en el aula y su rendimiento académico. Casi siempre la predisposición de aquellos que se sientan más cerca del profesor es mejor que la de aquellos que ocupan las últimas bancadas. ¡Ojalá hubiéramos contado con una primera fila infinita que acogiera a todos los alumnos! Y aunque materialmente esa primera fila infinita es imposible, sí tenemos que facilitar que todos mantengan una actitud proactiva en el aula. A esto le hemos llamado actitud de primera fila. Voy a reunirme con algunos profesores interesados en que sus alumnos tengan actitud de primera fila. No se trata de buscar historias excepcionales. Lo que queremos es mostrar experiencias, ejemplos que nos ayuden e inspiren. La impresión que tengo después de un buen número de años vinculado al mundo de la educación es que una de las cosas más difíciles para un profesor es saber en qué medida nuestros alumnos están no solo escuchando, sino entendiendo. En definitiva, saber qué está pasando por la cabeza del estudiante cuando está en el aula. Es cierto que no podemos meternos en la cabeza de cada uno de nuestros alumnos, pero la profesora Sonia Lara ha encontrado y usa en sus asignaturas Herramientas que nos ayudan a visibilizar el pensamiento. Un problema en la clase, claro, de comunicación, pero porque la comunicación es complicada. Es complicado ponerte en el lugar del otro, utilizar el mismo lenguaje que el otro, el mismo código que el otro... El profesor puede estar hablando de un tema... Muy interesante y los, los alumnos, alumnos no, les... no entender. Sí, ¿no? Hay muchas, muchos ejemplos en los que a veces sí. incluso estás, bueno, me ha pasado ¿no? en clase, digo, tú les estás hablando del DDT o del, sí. estás hablando de la crisis del petróleo y ya son unas generaciones que no, que, que, que no tienen ni idea de lo que es el DDT ni que no han sí. Te das cuenta cuando los alumnos también a veces eh, se ayudan entre ellos estudiando y se entienden mejor porque tienen el mismo código, el mismo lenguaje y demás. El profesor, que es el, digamos, el responsable de que el alumno adquiera esas competencias, es muy importante que el profesor entienda en qué paso está el alumno. En ese sentido, las rutinas de pensamiento y las destrezas de pensamiento son una dinámica muy interesante y muy válida porque te, te, te explicita y te hace visible en ese momento tras ver un vídeo qué es lo que le ha llamado la atención. O cuando haces un mapa, mapa mental, ¿no? pues una, una rutina que es goce, ¿no? es decir, generar ideas, ordenarlas, clasificarlas y relacionarlas. ¿no? Vale. Pues haces esa, esa, esa rutina de pensamiento y con esa rutina de pensamiento tú tienes un mapa de las ideas que el alumno tiene, adecuadas o erróneas. Lo que se trata es de que el profesor coja esa información no como decir, Dios mío, o sea, qué desastre, ¿no? Al contrario, esto es de dónde parte y aquí, por aquí tengo que... que, que eso que nos gustaría muchas veces en clase, que es que, que ellos nos hicieran las preguntas de lo que me atendan, pero claro que eso que, a, que, que resulta que... difícil. De alguna manera, con esto lo que estás haciendo, con estas rutinas es abrir ventanas... Exacto, a la no cara ...más a la directas o más explícitas a lo que ellos están pensando, lo que están entendiendo. Sí. O algo Sería o sea. un buen resumen, ¿no? Permitir abrir ventanas a la comunicación, ¿no? Entiendo. Entre el profesor y el alumno. Conocer qué está pensando el alumno y plantearle preguntas nos da información sobre su evolución en el proceso de aprendizaje pero además puede añadir un componente competitivo muy aprovechable. Cada vez están surgiendo más herramientas tecnológicas que nos permiten combinar metodologías tradicionales pero muy buenas y necesarias como la clase magistral con momentos de dinamización y participación del estudiante. Me dirijo a la Escuela de Arquitectura para compartir con unos profesores su experiencia con Kahoot y Sócrates. Yo los empecé a usar porque Queríamos pasar, yo quería pasar como si dijésemos lista de, de la gente que venía a clase. Y ¿Alguno de vosotros también lo usa así como idea principal? Yo el origen también, porque yo hablé con Germán, lo usaba y entonces me pareció buena idea. Y luego ya le he buscado otras utilidades. ¿Domingo, tú lo usas también para pasar lista? Y... Yo lo uso con Germán, porque Germán fue el que me lo propuso. Y él me lo propuso para pasar lista, pero a mí pasar lista... No es una cosa que me preocupe demasiado porque doy clase de deontología y en deontología la gente aprueba por asistir, pero el hecho de que asista no significa que atienda. Para pasar listas eficaz, para verificar qué tal se han enterado ese día de la clase también es algo eficaz que te permite ver de un vistazo rápido tener una respuesta. Y en cambio no es tan eficaz para que ellos hayan preparado la materia. Yo en mi caso concreto no lo, no visto lo veo que sea más eficaz. Sí que te da información de que al menos de que no se lo han preparado o suficientemente hay una parte bien. O que, que hay no lo ha leído, la mitad de la clase no se lo ha leído. Cómo lo viven los alumnos, lo viven como competición, lo viven como juego, ¿Lo viven como... lo viven como una competición, pero sana. O sea, al final sí que existe cierto pique. De hecho, ha había alumnos que me decían juego. Pues, al final esta pregunta no estaba dentro de la, del temario que, que decías que nos ibas a dar. Y o se sea, sí que. que no sí hay un poco de pique porque sí que es eh, estudiar para conseguir eh, ese premio. O sea, al final como todo concurso siempre hay un premio. En los concursos de la tele en todos hay un premio. Entonces, si no hay premio, solo por el conocimiento, pues bueno, porque un día no tengas conocimiento, o sea, no hayas estudiado, pues bueno, pues... Sistemas, ¿no? que al fin de cuentas son pues un poco cierto juego, mm. un cierto concurso, tal, tienen un riesgo que podría ser a lo mejor que los alumnos lo entendieran de una manera un poco pues, infantil infantilizar un poco el desarrollo de clase. Se, se suele dar esto, pues cre creéis que es un peligro o no, al principio no? No, no, no, no, no lo veis como un peligro que sea malinterpretado por algunos alumnos. o no. Estas herramientas no solamente aportan un componente lúdico a la clase, sino que permiten guiar el aprendizaje y hacer paradas en el desarrollo de la clase para reforzar conocimientos que se están explicando. Participan más en clase mm. y están mm. más activos en clase gracias a sistemas como este, por ejemplo. Sí, a por los... ejemplo. Y la idea es que sí. La ¿crees idea que yo sí? creo que sí. Un porcentaje todo lo que proponemos todos los años para intentar mejorar la docencia sirve en su conjunto para dinamizar el asunto. Hay que pensar siempre en el fruto final, es decir, en nuestros alumnos que han terminado la carrera. Yo estoy muy satisfecho del rendimiento general que han tenido, no con mi asignatura, sino en toda la carrera, con los métodos variopintos que hemos empleado todos los profesores y que los hemos aplicado a todos ellos durante toda la carrera. Y al final vemos los frutos, unos profesionales buenos. Más allá de las herramientas tecnológicas con las que contamos, también el espacio físico puede convertirse en nuestro aliado. Una adecuada concepción del aula abre múltiples posibilidades de dinamización. En 2014, ISA decidió replantear sus estudios de grado, lo que ha culminado en un nuevo programa formativo basado en el aprendizaje por proyectos. El equipo responsable de este nuevo grado viajó a universidades europeas referentes en este método de enseñanza y comprobó la importancia de disponer de aulas adecuadas para esta metodología. ¿Cuáles son las principales ventajas de este tipo de espacio, de, este, de esta disposición del aula. ¿Cuál es el pues para mí es que el alumno, como se pierde la distribución normal y la estándar, se pierde esa primera fila, porque en el aula que siempre está configurada de la misma manera los alumnos entran y se sientan siempre en el mismo sitio y se forman como una especie de guetos aquí. Tú los vas recolocando, ellos se van relacionando de una manera distinta y eso hace que se relaje el ambiente y yo creo que participan más, se sienten más iguales todos. y La segunda parte sería que, que el profesor perdemos ese protagonismo que hemos, teni hemos tenido hasta ahora y digamos que se difumina un poco el, nuestro papel también, ¿no? si, si, sin perderlo porque es fundamental, pero sí que quedamos en el mismo plano que ellos, por lo menos. No, no tenemos esa, esa disposición que, que parecía antes con la, de, con la tarima. Y luego yo creo que también les invita a trabajar más porque esas filas finales que, que antes no participaban, ahora ya no, no, no hay esa, esa, esa fila final y, y lo que hacemos es que, que todo el mundo participe, pero además con la misma intensidad. ¿Habríais porque... este tipo de aulas o en qué caso la recomendaríais cuando, ¿no? cuando os parece que no...? Yo, yo creo que debía ir unida a la metodología, una metodología más participativa donde se está pensando en en que el alumno trabaje por equipos o que haya una intervención mayor de cada alumno creo que, que, que el escenario es perfecto Ahora bien, si estamos pensando en una clase magistral o la gran mayoría de las clases son necesarias exposiciones yo creo que esta, este tipo de aula no, no, no ayuda, ¿no? no es la idea, o sea, no sé si estás... Y para un número determinado de alumnos, una aula de 100, así es inmanejable, o sea, porque te tienes que pegar media hora antes organizando el aula o media hora después reorganizándola y yo creo que tiene que ser un número de alumnos contenido. Eh, no siempre el aula juega a nuestro favor. A veces será necesario que demos paso a nuestra creatividad, de tal manera que podamos sacar el máximo provecho de los recursos, muchas veces limitados, con los que contamos. Me uní a una clase de Begoña Errasti para comprobar cómo había logrado solventar las dificultades del terreno. En esta asignatura, los alumnos deben leer en profundidad un texto fenomenológico para después compartir sus reflexiones. asignatura optativa que se oferta en cuarto de enfermería fundamentalmente tenemos matriculados 30 alumnos orientada a humanizarles a humanizar a los alumnos y a humanizar su práctica. En clase generalmente nos ponemos todos en círculo, círculo en bien, círculo ¿no? y también conseguimos que estén en esa primera fila que, que, se, que estábamos aunque la estructura no lo permite demasiado, sí. pero tú ya has ideado para sí. conseguir el círculo. has tenido que intentar algo para que sí. puedan estar todos ese círculo en tu aula, que no era sí. fácil. Lo que se quiere trabajar es que hagan una lectura profunda, reposada, y que reflexionen en torno a lo que han leído, porque el texto es muy vívido, y entonces les conduce a reflexionar y a vincular lo que leen con su práctica diaria, con su vida, de forma que esto a la larga les, les ayuda a poder proporcionar una respuesta adecuada a cada persona particular a la que tengan que cuidar. El ensayo error ha sido algo que he probado a lo largo de la asignatura Asumimos que, que, que todos los alumnos iban a leer el texto, que iban a venir con el esto leído a clase. Conforme fueron pasando las primeras semanas, pues, bueno, pues evidenciamos que todos los alumnos se habían leído ni habían trabajado como es debido el texto. Todo nos condujo a replantearnos un poco la, la situación y a asignarles ya tareas concretas de ejercicios reflexivos, redactados, que tenían que enviarme antes de cada clase. ¿Crees que se está consiguiendo? ¿Qué impresión tienes de...? los frutos que está dando la asignatura tal como las has Este tipo de asignatura se va a ver ese fruto a largo plazo, yeah. yo creo que es una cuestión más de que con el tiempo es algo que es un pozo que les va a quedar a ellos Dejo en su coloquio a esta gran primera fila y me acerco a la Facultad de Ciencias. El profesor Adrián Durán nos explicará cómo ha conseguido mejorar la motivación de sus alumnos integrando la exposición de noticias de actualidad con el aprendizaje de contenidos teóricos. una parte vimos que algunos alumnos... Sí, que veían en las noticias, pues alguna noticia, periódicos, periodo, televisión, radio, ...noticias relacionada con la asignatura, de algún material nuevo que habían descubierto, alguna aplicación nueva. Eso vimos que quizás eso sería un buen enganche para que algunos alumnos, a lo mejor no se veían especialmente motivados por la asignatura, se enganchase de alguna forma a ella, ¿no? Que le intentase... decirlo eso, eso en es, una actividad reglada. En una actividad reglada, más formal y más. Sí, sí. En cada clase, eh, un grupo de alumnos, varios alumnos, ¿Están relacionados, interesados en la noticia? ¿Lo han leído varios, sí. solo unos pocos? Sí, te comento, como la asignatura se, se divide en bloques por materiales, sí. hacía grupos, eran grupos, bueno, eran parejas realmente, eran parejas, sí. entonces cada pareja se encargaba de buscar noticias pues, de cada bloque. Cuando terminábamos el tema, pues, ellos exponían durante 15-20 minutos lo que habían encontrado. ¿no? Esa noticia, como te digo, no solo noticia, sino también relacionándola con lo que se ha visto en clase. O sea que no es en contar la noticia no, sin más, es, sino eso. que es ilustrarla con todo eso, aquello que han ido aprendiendo. En clase y demás también, que hiciesen también una lectura crítica de lo que es la noticia. Uh -huh. ¿no? En sustancia es relacionar lo que se está trabajando en clase, relacionarlo uh -huh. con la realidad. Exactamente, con la realidad eso, eso Con la actualidad. Y después ha ayudado de hecho a que ellos estén más atentos en la clase. Eso depende del grupo, depende de cada alumno, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que ese interés, cuando ellos ponen, digamos, pues ellos amplían un poco la noticia que han encontrado, lo relacionan con el contenido de la asignatura, y entonces sí se generaba en clase cierto debate. Y bueno, yo creo que en parte sí, que sí que ha ayudado a que ellos bueno, pues, no sé, se motiven un poco más ¿no? con, la, con la asignatura. ¿Has notado alguna influencia, por ejemplo, en su, no sé, vamos a decir, en su futuro, cómo ven ellos el futuro profesional? Sí, porque además Luis, ten en cuenta que, claro, ellos digamos buscan, buscan noticias, pero claro, esa noticia suele salir de algún tipo de estudio que se ha realizado. Estudio pues, en un centro de investigación, en una universidad, en un centro tecnológico. Entonces, claro, ellos también ven un poco más allá de lo que es el aula en sí, ¿no? Entonces, en un futuro, oye, mira, pues es que hay un centro de investigación o tecnológico que estudia este tipo de material, que nos dice que a lo mejor dentro de tres años está trabajando allí, ¿no? A lo largo de este recorrido hemos conocido diversas iniciativas que han ayudado a los profesores a dinamizar sus clases presenciales, rutinas del pensamiento, aplicaciones tecnológicas, aulas facilitadoras, coloquios participativos... Conozcamos ahora cómo el profesor don Martín Montoya rediseñó por completo una asignatura buscando la participación del alumno como elemento vertebrador. Bueno, esto surge de una necesidad, o sea, de la primera vez que entré a un aula y me di cuenta que los alumnos no, no conectaban. Sobre todo, pues lo que yo deseaba era que la gente estuviera en primera línea, o sea, que estuviera más cerca, o, sea, y, o yo más cerca de ellos. Aunque ¿no? yo ya no sé, en ese momento no, no distinguía cuál era el problema, si el problema era yo o el problema era, eran ellos. ¿Cómo se fue plasmando la manera de trabajar? Ya desde el principio concebiste una forma completa, has ido evolucionando en la forma esta de las diferentes actividades que vais haciendo para promover esa participación de los alumnos. Gran parte de estas ideas eh, surgen de, de los mismos alumnos. Mm. O sea, al principio yo había planteado un seminario con, de lecturas y ellos mismos fueron eh, yendo al despacho pues, y me decían que el libro era muy interesante y que les gustaba muy, mucho la, la asignatura, pero que tenían otras formas de trabajar que a lo mejor podrían ser interesantes. ¿Qué cosas ellos, qué formas de trabajar esas que ellos sugerían o que veían como conveniente? Sobre todo la idea de, de discutir más, ¿no? el poder intercambiar ideas, el poder participar en grupos. Y a mí me gustó porque esa idea me llevaba a que, bueno, si yo podía definir la clase de un modo que se trabajara en grupos más pequeños, pues yo le podría dedicar más tiempo a la gente. Permite pues, desarrollar una serie de habilidades que a mí también me interesaba mucho. ¿no? Que no fuera promover eso, esas habilidades. Promover esas habilidades, de saber escuchar, de saber escribir, de saber debatir. Yo mismo aprendo de esta, de esta interacción con, con la gente y con los alumnos. Y luego se los digo, esta día, idea este me ha parecido genial, porque yo veo estas consecuencias y ellos mismos se, se, quedan, se quedan asombrados en lo que, de lo que ellos pueden sugerir. Claro, todo este planteamiento de una asignatura da la impresión de que exige bastante trabajo del profesor da mucho trabajo al principio el diseñar la materia tal como es luego desarrollar todos los contenidos todo está en abierto y eso demanda mucho trabajo porque hay que preparar todo anticipadamente pero luego después cuando esto ya fue caminando solo lo que menos empleo es tiempo para me dedico prácticamente dos horas a la semana. Cuando en 1999 el entonces rector de la Universidad de Navarra, José María Bastero, resumía cuál era el gran objetivo de la mejora docente en nuestra universidad, nos proponía que buscáramos que cada estudiante fuera más protagonista de su aprendizaje. Esta visión de la enseñanza y de la educación en la universidad es fundamental desde su fundación. Aquí no hay futuros profesionales eficaces sin más, sino que hay personas en su gran riqueza y diversidad que tienen que ser educados para ser mejores personas, no solo mejores profesionales en el futuro. No es fácil promover que todos los alumnos estén en una primera fila, pero merece la pena intentarlo